Bueno, acá tenemos otra serie de ejercicios donde vamos a practicar otras cosas como ser el manejo de cadenas de caracteres. Vamos a empezar por el ejercicio, o bien, voy a resolver el ejercicio número 2, que dice una consulta que devuelva a todos los actores que se llamen mark. Voy a empezar seleccionando todos los datos de todos los actores como para ver qué es lo que tiene la tabla. Muy bien, lo que vemos es tenemos el ID, el nombre y el apellido. Entonces ahora voy a hacer, dame todos los actores cuyo nombre sea igual al string Mark. Y acá los tenemos, Mark Hamill y Mark Ruffalo. Bueno, este ejercicio sería bastante interesante, todos los actores que no se llamen Mark, eso lo dejo para que lo resuelvas vos. El cuarto, todos los actores que se llaman Mark o Sam. Este va a ser interesante porque va a ser un caso que va a mostrar una condición diferente de la que vimos antes que era AND. Ahora lo que vamos a usar es el operador OR. Entonces lo que voy a hacer es tomar la última consulta que hice, que eso con la flecha hacia arriba, dentro de la consola vas a obtener la última instrucción que usaste. Y decir igual, nombre igual a Mark, OR, nombre igual a y ahí vemos que aparecen dos nuevos registros ¿Sí? es muy interesante el tener en cuenta esto que lo que está sucediendo es justamente que de todos los registros que están en la tabla se toman solamente aquellos que cumplen con la condición del WHERE pero en este caso la condición del WHERE son en realidad dos condiciones entonces basta con que cualquiera de las dos se dé para que el registro aparezca el ejercicio 5 plantea un desafío interesante porque combina una condición O con una condición I. O sea, hay que hacer una combinación de AND y OR. Acá lo que vas a tener que tener en cuenta para que esto te funcione bien es usar los paréntesis para poder decir qué condición se agrupa con cuál. Es decir, no es lo mismo decir películas que hayan sido hechas previo al 2000 o posterior al 2009, y además tenga un ID mayor que 10, ¿sí? es decir, no es lo mismo poner el paréntesis por acá, le dice que hayan sido hechas previo al 2000 o posterior al 2009, y una vez que obtuviste esas, deja fuera todas las que tengan un ID que no sea mayor a 10. ¿Bien? Lo dejo un poco para que lo pienses. Vamos a ver este, que lo que vamos a hacer acá es aplicar la cláusula ORDER BY. Parto entonces de esta consulta básica que me da todos los campos de todos los actores, pero lo que voy a pedir es order by nombre. ¿Sí? Fíjate cómo están ordenados, como aparecerían en un, en un diccionario o digamos en una, en una lista de, de alumnos. Podés notar también que el ID ya no aparece ordenado, justamente porque el criterio de ordenamiento que estamos usando en este momento es el. El nombre. Un detalle muy muy importante es que el ordenamiento, entre otras, no modifica en absoluto los, los datos que están guardados en la base. Bien? La sentencia SELECT no hace modificaciones, solamente muestra los datos de la forma que vos quieras. Pero si otra persona pide los datos de la, de la tabla, los va a ver en el orden en que estén o en el orden en que ella los pida.